31 de octubre, cuatro semanas y un día para el Día de Acción de Gracias. Por favor, sírvanse. ¿Sí? Sí. Ajá. Muy rápido, ¿no te cansas de hablar? Sí. ¿Tú también? Hola papi, ¿estás volando en un avión? ¡Genial! <risa> Ay, papá, ya estoy grande para pedir dulces, aunque mamá siempre me obliga a llevar a Moose. Jenny, entiende. No podemos sentar a Fanny junto a Remo. ¿No recuerdas el incidente del año pasado? Lidia, sé que dijimos que este año haríamos el Día de Gracias perfecto, pero... ¡No sé si se puede! ¡Claro que puedes, Jenny! Recuerda por qué estamos haciendo esto. Último Día de Gracias <ríe> sé que ahora todos están esperando el pavo, pero es que... <ríe> Está bien, Lidia, querida. Eres una madre sola que trabaja. Haces lo que puedes. Bueno, Jenny, tú nunca estuviste mucho en la cocina. Es verdad. Desde mi divorcio, nuestros parientes me han tratado como al niño que vende chocolates en la lavandería. Pues este año, el Día de Gracia será el mejor de todos. Nuestra casa estará llena de amor, comida y... lee el letrero! Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. ¡Vamos, Pepi! Papá, la mujer Tundra está azotando el látigo. ¿Qué? Ay, pero falta mucho. ¿Qué no puedes decirme ahora? ¡Ah, está bien! Yo también te quiero. ¡Adiós! Papá dice que nos tiene una sorpresa especial para el Día de Acción de Gracias. Tal vez es una moto, tal vez es un tatuaje, tal vez es un tatuaje. ¿Eh? ¿Oh? 11 de noviembre. Dos semanas y tres días para el Día de Acción de Gracias. rojo aquí salsa picante busco aclaración del artículo 243 es agua de manantial o eneldo cambio es agua de manantial repito es agua de oh santo cielo no alerta alerta misil rojo se aproxima al cuadrante patata desplegar operación cabello azul oh no puedo creerlo es desmonto tú oh. Verás, esto es lo que pienso. En lugar de llamarnos como siempre el Día de Gracias, ¡este año papá vendrá en persona! ¡Genial! ¿Estás segura? ¡Por supuesto! Bueno, casi por supuesto. Porque es eso o lo del tatuaje? Mujer Tundra y Madame Curie, revisen 4 en T menos 3. ¿Entendido? ¿Entendido? Entendido. 27 de noviembre, Día del Pavo. Remo. Diggity Remo J, lugar, esquina suroeste, gustos, relleno, disgustos, descafeinado y gente que habla de fútbol Bien, maravilloso ¡Feliz día de gracias a todos! ¿No es un buen día para estar agradecidos? ¿Acaso no es un buen día para una sorpresa especial? ¡Alto, Edward Digiti, Conoces la regla, no hay nada de comer hasta la cena Pero yo... Solo quiero que dejes de comer ese queso y aléjate ¡Que nadie se mueva! ¡Algo en alguna parte está hecho! Muy bien, estaré afuera esperando mi sorpresa. Después de que ¡Oh! arregles la mesa de los niños. ¡Ay! Tienes que arreglar la mesa de los niños. ¡Mamá! ¡Espera! ¡Ah! ¡Vamos! Estoy arreglando la mesa de los niños, no es para tanto. Un pequeño defecto en lo que es un día perfecto. ¡¿De qué lado van los tenedores?! Lástima que tengas que sentarte en la mesa de los niños. ¿Qué, no eres bastante civilizada para la mesa de los adultos? Mesa de adultos, solo gente civilizada. ¡Peperán, querer más! <risa> ¡Olivia! ¡Qué encantadora, salvaje! ¿No responderás a eso? ¿No responderás a eso? Dije, ¿no responderás a eso? ¡Papá! Mm, no soy tu papá. Tengo dos compromisos al mismo tiempo aquí y en la casa de Nicky. Oh, oh, oh. ¿Dónde está? ¿Qué te pasa, Charlie? Ah, le prometí a mis hijas que iría para el Día de Gracias, pero con esta tormenta inferna... Ah, así es la madre naturaleza, es temperamental como un bebé. Ah, deberías verlas, Frankie, son encantadoras, absolutamente preciosas. Ah, oh, este es un ángel que seguramente salió del cielo. Y esta es mi otra hija. Por favor, Charlie, ella es toda la belleza que podré resistir en mi vida. Por favor, mueve la cabeza si puedes oírme. ¿Podrías atrasar la hora de tu cena? Dile a Milo que si no llega a las 4.30, su comida será para los desamparados. Adiós. Adiós. Uno, dos, tres, rociar. rociar. Uno, dos, tres, rociar. Necesito... comida... Uno, dos, tres, rociar. ¿Siete horas y media antes de tiempo? o no! ¡Papá! Oh. ¡Hola, Margaret Rose! ¡Eres tan encantadora! ¡Abuela, soy Pepper Ann! ¡Ay, no importa quién seas! ¡Tardaste mucho en abrir la puerta! ¡Guiso de maíz cremoso! ¡No lo tires! ¡Lidia, hija! ¡Ya alguien Ay. poner adornos en la calle! ¿Y si no viene? ¡Claro que vendrá! Ni una manada de elefantes salvajes impedirá que papá venga. Ni una manada de elefantes salvajes impedirá que vea a mi hija. ¿Qué clase de tontería están viendo aquí? Hoy es el desfile. ¡Pero estamos viendo el fútbol! ¡Oh! oh ¡Están haciendo el saludo de todas las estrellas! Ahora está mejor. Oh, hola papá, ¿cómo estás? ¿Yo? Ay, mamá, es la tía Fanny. Hola Fanny. Estaba pensando en... No, no, no me habías mencionado tu nueva dieta. Nada de aves. Oh, no es problema. Maravilloso. Ahora puedo decirle que llegaré tarde. es un espejismo. Por favor, cuelgue e intente llamar más tarde de un teléfono real. No, no, no. No, se comió todas las patatas. ¿Por qué? ¿Por qué? No tenía más goma de mascar. Está bien. Tranquila. Ahora el plan B. Oh, la operación del cerdo voraz. ¿Sabes oh. lo que tienes que hacer? Mm. ¡Ay! ¡Qué hacerlo! ¡Bonsai! Ah, la mamá de Cici hace el mejor flameado de frambuesa de toda esta zona. Mamá, tía Fanny, abuela... ¡Ajá! ¡Hay un lugar de más! ¡O sea que mi papá va a venir! ¡Ay! ¡Lo niegas! Lo haces otra vez. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que tus padres se divorciaron? ¡Por supuesto! ¡Mamá debe saberlo! ¡Ahora todo tiene sentido! En cinco años aceptarás el hecho de que tu papá no va a venir, Pepper. Pero por otro lado te enviará bastante dinero. ¡Claro que mi papá vendrá! ¡Observa! ¡Te lo voy a demostrar! ¡Pavo trufado! ¡Lo sé todo, pequeña tramposa! <risa> no entiendo qué dices. Oye, si así es como quieres jugar, por mí está bien. Oigan... Me pregunto quién puede ser. No, no, no, quédense donde están. Yo iré. Oh, Pepe, Pepe, Pepe, es terriblemente lista. Espero llegar antes de que descubra mi sorpresa. Sorpresa, sorpresa Pepe. Mira, Harry. Se emocionó tanto de vernos que enmudeció. Continuará. Hola tía Fanny, hola tío Harry. Damián, Damiana, niños, saluden a Peperán. Oferta de troncos de chocolate. Las patatas se agotaron. Oh, oh. Ahora dígame, ¿qué le hicieron a las patatas? Señora, yo no trabajo aquí. Hola Harry, ¿te ves muy bien? Oh, tranquilo, oficial. Le juro que pagué esas infracciones, de verdad. <risa> <risa> ¿Cómo está mi hermanito, eh? No eres muy grande para saludar al viejo Remo, ¿eh? <risa> eres un buen niño. Ve a comprarte algo bonito. y quiere jugar? No lo entiendo. Tal vez Milo tiene razón y no va a venir. Pero los lugares en la mesa y la... la... Tal vez contaste mal y tal vez... Es... Sí, tal vez deberías callarte. ¡Pepera! <risa> Tranquila, todo está bajo control. El pavo en el horno, las patatas listas, el gato en la cochera, Ned está en la esquina... Soy un devorador compulsivo, soy un devorador compulsivo. Pepi, lleva esto a la otra habitación. ¡Pero no me presiones! A continuación y durante la siguiente media hora, la extravagancia de todas nuestras estrellas. Ya te vi, ¿eh? Y en este número de hogar perfecto pusieron mi cocina. Realizada con un tema campirano muy loco. Escucha, lo único que me interesa menos que tu cocina campirana loca es tu mm. baño loco. ¡Vaya! No debí esperar menos de un hombre que conduce a un auto con terciopelo. ¡Uy! ¡Campirano! ¡Uy, oh, sí! ¡Vaya que estás creciendo muy rápido! ¡Uy, Peperán! De las 12 familias que veo el Día de Gracias, la tuya es la más genial. ¿Estás bromeando? ¿Hablas de esos locos? ¡Eres deliciosa! ¡Es tu destino! Hola. ¿Es Steve el gato? ¡Santo cielo! Oh. Jenny, ¿estás bien? Creo que me lastimé. ¿Conseguiste eso? ¡Claro! ¡Desde luego! Pudín de mantequilla. No hay una sola lata de patatas en toda esta ciudad. Se supone que esto es lo mejor. El anuncio decía que nadie notará la diferencia. señor sabe se lo todo acerca del divorcio, ¿por qué no vino mi papá? Escúchame, por favor. Cuando mis padres se divorciaron, yo me hacía la misma pregunta. Pero ahora mírame. Voy de casa en casa, probando delicias, sin lazos que me aten. Bueno, a excepción de este que tengo en mi dedo. Ni siquiera veo a mis padres. Es el día de gracias perfecto. Escucha, tal vez sea perfecto para ti, pero yo no quiero ser parte de tus vacaciones errantes. Escúchenme todos. Por favor, diríjanse al comedor. Donde la cena será servida en lo que un cordero mueve la cola. <risa> Ningún buitre de sociedad me va a decir que el terciopelo no tiene clase. Bueno, ni siquiera un buitre podría comer esas toxinas que llamas ensalada. Ensalada. Horrible. Horrible. Ensalada. ¿Dónde está la bebida de fibra? Eh, están a punto de abrir el cuerno de la abundancia. ¡Hay un balón suelto! ¡Míranos a los ojos! ¡Acompáñanos! ¡Acompáñanos! ¿Dónde estaba? Perderse el primer plato. Solo es parte del proceso. Primero te visitan mucho, luego llaman mucho y luego comienzan a olvidar. ¿Dijiste olvidar? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Tengo una hija? No. No es amnesia, Pepper. Es que tienen vidas nuevas ahora. No te preocupes, Pepi. Sé que no se ha olvidado de nosotros. Pepi, tengo una sorpresa para ti. ¿En serio? Bueno, tal vez has notado que hay un plato extra en el comedor este año. ¿Sí? ¡Feliz Día de Gracias, mi señorita! ¡Bienvenida a la Mesa de los Adultos! ¡Tienen vidas nuevas ahora! ¡Vidas nuevas! ¡Vidas nuevas! ¡Vidas nuevas! ¿Vidas nuevas? ¿Vidas nuevas? ¡Hola, Charlie! ¿No irás a ninguna parte para el Día de Gracias? <risa> y perderme esta fabulosa fiesta. ¿Estás bromeando? Por cierto, tengo que darte esto. Se te cayó la última vez que estuviste aquí. ¡Ah! Ella es parte de mi vieja y aburrida vida. Hago cosas nuevas y emocionantes ahora. ¿Quién va a bailar? Pero has pedido sentarte a la mesa de los adultos desde que tenías la edad de mus. Creí que estarías feliz. Creo que lo estoy. Escucha, Pepi, hoy más que nunca deberías estar agradecida no. por... Oh, oh. ¡A un lado! ¡Ahí voy! Posible combustión espontánea. Pérdida masiva de relleno. Signos vitales. Tres horas a 350 grados. ¿Se va a recuperar? Que alguien lo saque de aquí. Dame unos centímetros cúbicos de salsa para humedecer. No tiene objeto. Lo perdimos. ¡No digas eso! ¡Podemos quitarle la parte quemada! ¡Todo está quemado! Yo lo he dicho cada año. Harry, ¿estás grabando esto? Oh, sí. Si me apresuro, podré llegar a casa de Nikki. Oye, ¿quieres venir? ¿Por qué no? ¿Sí? ¡Papi, eres tú! <risa> ¡Hola, princesa! ¡Llamaste! Desde luego, no dejaría de hablar con mis hijas el día de gracias. ¿Dónde estás? Ve por tu hermana y sintonice el canal 7. Pero... ¡Vamos, Moose! ¡Papá quiere que veamos la televisión! Aquí viene la señorita recién electa reina de la uva. ¿No es en verdad, preciosa? Solo es un estúpido desfile. Ahora vayamos con nuestro equipo de vuelo que ha estado en el dirigible todo el día. El capitán Chuck Pearson. ¡Oh! Capitán Pearson ha estado volando todo el día llevándole alegría a todo el mundo algún deseo en el día de gracias. Quiero desearles feliz día de gracias a mis dos hijas que están en Hazelnut, Pepperan y Moose. ¿Dijo Moose? ¡Genial! Doy las gracias por tenerlas en mi vida. Las veré la próxima semana de visita. ¡Las quiero, lindas! Estén agradecidas por la semana. ¡Feliz Día de Gracias, Pepperán y Moose! ¿Lo ves, Pepi? ¡No nos ha olvidado! ¿Crees que la reina de uva sepa que estoy enamorado de ella? ¡Oh, ese es su padre! ¡Siempre llamando la atención! ¡Feliz Día de Gracias, niñas! ¡Feliz Día mm. de, Feliz de Gracias, de gracias mamá. mamá! Mus es niña? ¿Y quién es el sujeto del sombrero? ¡Oh, eso nadie lo sabe! ¡Vamos a comer o van a dejar que una mujer vieja muera de hambre! Mm. ¿Entonces no vienes conmigo? No... Creo que me quedaré con los locos. Es genial. Milo, ¿por qué no te quedas? Al fin que tú eres el más loco que conozco. Eso no lo dices por compromiso, ¿no es verdad? Pepper Ann, teléfono. Gracias, tío. ¿Hola? ¿Cómo estás, Nikki. ¡Claro! ¿No fue genial? Espera, tengo otra llamada. Te llamaré después. ¿Hola? ¡Hola, Tessa! ¡Hola, Vanessa! ¡Oh, sí! ¡Todo fue planeado y salió bien! ¡Esperen, esperen! ¿Hola? Hola, Pearson. ¿Mm? ¿Buen papá? Gracias. ¿Quién pidió la de Kung Pao con anchoas? Ah. Jenny, estas patatas son casi comestibles. Es el mejor plato que has hecho en tu vida. ¡Ah, oh, demonios! Deje mi dentadura de comer en casa. Come con las encías. El día de gracias es genial. ¡Feliz día de gracias a todos! ¡Feliz, ¡Feliz día, día de, de, gracias, de gracias, pequeña Pippi Smipi! ¡Feliz día de gracias, Musi, pequeña Musi! <risa> <risa>